que celebra el trabajo de Victoria Cabezas y Priscila Monge. Esta exposición eh, continúa con un trabajo que hemos iniciado desde Teorética de revisar la trayectoria de artistas mujeres que transformaron el arte contemporáneo en América Central eh, que iniciamos con una exposición eh, retrospectiva de Patricia Belli hace dos años que viajó a Nicaragua y a Guatemala hasta el año pasado y cuyo libro por cierto estamos lanzando el próximo mes eh, y esta, esta exposición eh, de Vicky y Priscila es de hecho una de las muestras más, eh, más grandes que hemos hecho en bastante tiempo hemos ocupado las dos casas y son cerca de 50 obras que van eh, en un arco temporal que comienza en el año 72 y llega hasta casi el presente eh, lo que nos interesaba en este proyecto era eh, poder eh, poner en diálogo y en tensión eh, dos eh, itinerarios que han sido fundamentales ¿no? para poder entender el arte contemporáneo en Costa Rica y a nivel global, pienso. Eh, así que, primero que todo, quería agradecer, agradecer a, a, a toda Teoretica que se involucró desde el comienzo en, el trabajo de esta exposición que ha tomado muchos, muchos meses eh, y quiero agradecer especialmente a Paula que eh, ha acompañado todo el proceso eh, de gestión de la exposición y a Federico Chávez que ha estado estas tres semanas de montaje acompañándonos eh, a resolver cada uno de los pequeños detalles y que cada una de las piezas pueda mostrarse como se merece como ustedes saben hay mucha obra histórica eh, y eso es uno de los puntos más importantes para mí. Eh, creo que el trabajo curatorial está muy asociado a la investigación. Y una de las cosas que me interesaba en este proyecto era poder revelar aspectos distintos del trabajo de ambas artistas. Eh, y también les agradezco a Vicky y a Priscila que, que me hayan dejado vulgar en sus archivos personales y que me, que me hayan dejado sacar los negativos que ellas no querían que se vean y que me hayan dejado como convencerlas ¿no? de que esta obra que en muchos casos eh, no había sido mostrada antes, es realmente valiosa y necesaria, eh, y que merece poder ser compartida. Entonces la verdad es que ha sido un trabajo muy bonito, ¿no? de, de convivencia, durante todos estos eh, meses, un par de años en realidad, trabajando con Vicky y Priscila. Eh, y me parece también... Eh, especial la coincidencia de que tanto Vicky y Priscila hayan sido dos artistas mujeres que han sido parte de dos revisiones que han intentado plantear debates en torno al género y al feminismo en, en la última década. Eh, Priscila fue parte de una muestra muy importante que organizó el Brooklyn Museum que se llamó Global Feminisms hace una década atrás, que fue una, una muestra que intentó justamente mapear eh, los debates sobre arte y feminismo a nivel global y Vicky Cabezas acaba de ser recientemente parte de Radical Women que fue una exposición muy importante que es una exposición muy importante que se inició en el Hammer Museum de Los Ángeles el año pasado, Estuvo en el Brooklyn Museum también en febrero de este año y actualmente está en la Pinacoteca de Sao Paulo en Brasil donde de hecho Vicky viajó el mes pasado para ser parte de la, de la inauguración y de los eventos creo que ambas eh, Vicky y Priscila son figuras centrales justamente para poder pensar cuáles son los cruces entre arte, feminismo, política, economía y muchos otros aspectos que las obras eh, revelan. Y yo lo que quería en esta conversación inicial eh, era preguntarle sobre sus procesos. Me parecía importante no hacer una reflexión teórica, sino en realidad partir del testimonio de ambas y poder entender qué es lo que implicó para ellas producir y por qué. Eh, por qué hay algunos aspectos, por ejemplo, de esta exposición que no pudieron ser mostrados antes qué es lo que implica tal? volver a mirar con otros ojos eh, este trabajo desde el presente entonces, eh, tengo preguntas para ambas y tengo preguntas específicas así que vamos a, vamos a conversar con ese diálogo y luego también quería invitarlos a, a hacer preguntas si es que tenemos tiempo entonces, mi primera pregunta para, para Vicky y para Priscila es ¿Cómo fue para ustedes el proceso de revisar y revisitar su trabajo para poder hacer esta exposición? Cualquiera de las dos puede conocer. Emociones encontradas. <risa> <risa> Aprecio por el interés suyo, Miguel, de, de conocer obras del siglo pasado, que sacamos del bombón de los recuerdos, y, y terror terror, terror, porque usted quería conocerlo todo había cosas que me parecía que era mejor um, dejarlas, dejarlas guardaditas y algunas de las obras estaban en, en un estado en el cual a mí no me había gustado mostrarlas y tuve que ser convencida por usted de que eh, si era posible restaurarlas, lo hiciéramos, y si no, eh, proceder a mostrarlas tal y como estaban Entonces, eso me preocupó, siempre me gusta, en la medida de lo posible, eh, tener los acabados este, cuidados y pues usted sabe cómo luché para que algunas de las obras no se mostraran, pero bueno, ahí están. Y que también fue, fue este, regresar a los momentos en que fueron producidos, eh, trajeron mucho, muchos recuerdos y también... Me, me permitió también analizar el, el trayecto que he recorrido desde entonces y ver algunas relaciones y algunas diferencias entre lo que estaba haciendo cuando empecé, porque esto era una revisión histórica, y eh, comparar eh, cómo, cómo van mis procesos ahora. Bueno, primero que todo mire, muchísimas gracias por, por pensar en mi trabajo y, y también a vos por, por, por compartir la muestra conmigo, es un honor este eh, muchísimas gracias a todo el equipo de Teorética, a Paula que ha sido súper sensible en todo momento a Fede que montó todas esas cosas dificilísimas y a todo el resto de, de las chicas a, a Dominique que verla aquí es, es también un apoyo grande, y bueno, este, este trabajo de previsión fue, fue muy bonito, como decís vos, en la parte del reencuentro con piezas que tenían 20 años o, o por ahí de que, de, que no, de que no se mostraban, de que estaban en bodega, de que, en fin, esa parte del reencuentro es, es linda, hay otro proceso que era incómodo también, que es, digamos, las obras que nunca habían visto la luz, porque yo no consideraba que fueran suficientemente buenas, y, y, y de alguna manera, yo res, respeto que, que eran válidas dentro de tu discurso y entonces es, es, también es válido para mí mostrarlas, en ¿verdad? entonces un poco de eso quería eh, también Preguntarles eh, personalmente, ya más allá digamos, de, de lo que se muestra ¿Cuáles son las obras que ustedes consideran más valiosas? Eh, por distintos motivos, ¿no? por motivos que sean en realidad Pero para ustedes, dentro de sus trayectores personales ¿Cuáles son los proyectos, las imágenes, las obras que consideran más importantes? Este... Yo siempre pienso en mi trabajo como, como una cadena de, de, de, de encuentros o de, de eventos pero sí yo desde que desde que empecé a trabajar creo que el artista tiene de alguna forma una responsabilidad que viene de, de esta palabra griega responder que es responder, entonces yo creo que el artista tiene de alguna manera esta capacidad este deber de responder de, de, de alguna forma y yo creo que todos mis trabajos es un poco de esa van, van, van de ese lado entonces no sé si alguno es más importante que, que el otro obviamente creo que hay uno que marca como una pauta de lo que yo iba a seguir que es esta, esta cosa de responder o de visibilizar este, eventos que de alguna manera o me molestan o o no me gusta y es, creo que empieza un poco con las sentencias de muerte, donde analizo los anales jurídicos del país, pero también eh, sumo algunas historias de, de eventos que se estaban dando a principios de los 90, y yo creo que eso marca una pauta de lo que va a ser mi trabajo, entonces esa es una obra que es como muy especial para mí, pero de pronto hay otras que... que que creo que también han sido como importantes y es la que estuvo en esta, en esta exhibición de, de feminismo global que es el cuarto de aislamiento y protección que también como marca un poco pautas en, en, en, en mi trabajo. ¿La del eh, cuarto de aislamiento y protección? Este esta es, se llama cuarto de aislamiento y protección y es un cubo de tres metros por tres eh, como los cuartos que existen en los hospitales psiquiátricos que tienen el mismo nombre y, y que se usan para proteger a las personas si se quieren dañar ellos mismos o a, o a otras Eso es un aislamiento y este está hecho borrado, no, no con tela ni con almohadones sino con toallas sanitarias entonces básicamente es. bueno para mí personalmente lo más importante fue eh, la, la, la serie de los bananos. yo era estudiante de posgrado y esa fue la primera vez en que pude crear algo que no estaba vinculado con un curso um, para el proyecto final de graduación se nos pidió hacer algo que no fuera consultado con ningún profesor como para decir ¿qué pueden hacer cuando nos echamos a la calle? entonces no estaba atada a técnicas a, a cumplir con requisitos de un curso y me sorprendió que siendo estudiante de grabado se me permitió hacer lo que quisiera hacer pregunté, bueno, soy estudiante de grabado mi, mi proyecto final de graduación de ir por ese rumbo y me dijeron no Usted, sobre todo es artista, haga lo que quiera. Y esa libertad la disfruté enormemente y fue la primera vez que hice algo que realmente, bueno, donde me corté, sentí que me habían cortado las riendas y que por primera vez arrancaba yo en, en creación que estaba totalmente desvinculada del, del ámbito académico. Fue, fue mi mi inicio Bueno, ya que andaba ese proyecto y yo tenía una pregunta específica sobre ese trabajo quería preguntarte eh, cómo fue porque es una serie bien grande o sea, aquí de hecho creo que es la presentación más grande de ese proyecto que se ha hecho en varias décadas que incluye fotografías, que incluye grabados, que incluye esculturas, varias de ellas se mostraron previamente en el Museo de Diseño Contemporáneo una muestra que se llamó Propiedad Geno y ahora estamos incluyendo eh, otras fotografías eh, tempranas. Eh, entonces quería preguntarte cómo sientes tú que fue, eh, primero, la, las condiciones de producción, porque me acuerdo que tú eh, me contaste que la obra surgió a partir de tu incomodidad en relación a cómo eras vista en la universidad, esta imagen del banano como una especie de estereotipo. ¿no? Entonces quería preguntarte cómo fue... Eh, las condiciones de producción y cómo fue la recepción también de esas obras ¿Y, y cómo fue cuando se exhibieron aquí en Costa Rica en el 73, 74 Sí básicamente eh, respondieron a mi percepción de lo que era la mirada del otro hacia nosotros los habitantes de las Banana Republic cuando yo llegué a Florida, empecé a ver los bananos todos con sus etiquetas identificándolos como provenientes de Costa Rica. No sé por qué, pero los de Costa Rica llegaban a la Florida. Y este, todos mis compañeros estaban muy conscientes de que esos deliciosos bananos venían de Costa Rica. Cada vez que yo me presentaba como costarricense, la gente me decía, ah, Banana Republic. Entonces yo vi que el asunto iba más allá de los, de los bananos deliciosos. Había un concepto sobre lo que eran los Banana Republics que yo no estaba en comprendiendo completamente no había internet me voy para la biblioteca y empiezo a leer las versiones de personas vinculadas con las compañías bananeras de lo que era la vida aquí y eh, eso me causó asombro, me causó enojo, me causó risa y es el resultado fue el, el trabajo, que parte del cual está este, siendo exhibido aquí. Decidí afrontar parte de la temática con ironía. Era la primera vez que yo hacía eso y la verdad lo disfruté mucho y ese es un elemento que ha persistido en mi trabajo. Um, entonces sí, contesté su pregunta. Ah, ¿Y, la, y ¿cómo fue la cuando ah, la recepción uh, fue excelente los profesores la conocieron por primera vez cuando monté la exposición y ellos la conocieron uh, cuando fueron a analizar mi, mi trabajo final de graduación recuerdo que la galería estaba alfombrada y que dos profesores estaban tirados en el suelo muertos de la risa les hizo una, una gracia tremenda y eh, el documento que acompañó la exposición eh, fue en mi, lo que llamé mi banana tesis que solo tenía una sola palabra banana y tenía las, ah, las citas es, eh, el contenido el contenido del documento estaba en las citas Ah, yo al presentar ese documento me jugué el todo por todo no era lo que se esperaba, eh, debía acompañar un proyecto final de graduación eh, estaba yo muy consciente de que quizás me, me pedirían elaborar uno más de, de naturaleza académica pero más bien eso motivó una conversación entre los profesores de cómo debía ser con la tesis en el... Se preguntaron si tal vez debían uh, cambiar eh, eh, lo, cambiar los requisitos para permitir el, el tipo de, de obra que yo había producido y pues me fue mucho mejor de lo que había esperado. Pero sí sí fue bien recibir gracias a Dios eh, Bueno, en ese eh, contexto que me parece muy interesante para pensar justamente eh, la, la tensión que hay entre producir y el contexto académico ¿no? eh, quería preguntarte Priscila ¿cómo fue para ti el proceso de dejar la universidad y hacer tus tu primeras exposiciones? de hecho la primera que hiciste se llamó Priscila no Pinto y yo creo que es como muy interesante también en términos de una actitud ¿no? en relación a la tradición académica y artística bueno, yo empecé a trabajar justo al salir de la, de la universidad, todavía estaba funcionando a, de forma muy activa la galería de Jacobo Carter, entonces empecé a trabajar con él. Vicky recién tomaba las riendas del museo también, entonces era como un ambiente como muy propicio para, para hacer cosas y, y ahí fue donde, donde empecé. Con Jacobo hice mis primeras ferias, mis primeros viajes, Junto con el museo eran las primeras bienales también, entonces fue como un proceso eh, eh, muy, muy lindo, súper rico y, y, y, y movido al O sea, no me dio mucho tiempo de pensar si venía saliendo de la universidad o no. Era, fue como fluido, se dio, se dio. Y en ese proceso de dejar la universidad, ¿cómo sientes que fue nuevamente la recepción de ese trabajo? Mire, yo tengo que ser como muy sincera, yo nunca pensaba en la recepción del trabajo. Yo hacía las cosas porque tenía que hacerlas y pues todavía las hago así porque creo que son importantes, que lo que tengo que decir es importante. Entonces, si lo que tenía que decir era un guardado, o era con Cótex, o era con esto, o era con el, cualquier otro medio, era lo que, lo que tenía que hacer. Entonces, yo creo que nunca me importó mucho como, como digamos, la recepción, más me importaba como influir materiales que no eran de la historia del arte dentro de la historia del arte como tal vez era los hilos, como tal vez era una toalla sanitaria o como tal vez era usar el mármol de distinta manera que no era una escultura clásica no, era como era una cosa que había que hacer yo creo que hay una diferencia interesante en el trabajo de ustedes los, en términos de que tú por ejemplo Priscila cuando empezaste a producir a uh, inicio de los 90, mitad de los 90 Pudiste estar acompañada eh, porque había por un lado, digamos, un, ¿cómo se puede decir? Un, una galería o un pequeño conjunto de galerías comerciales activas y por otro lado estaba Virginia Pérez Ratón que en ese momento estaba, como tú decías, fundando, eh, dirigiendo el museo y acompañó críticamente tu trabajo y eso como generó como un espacio de interlocución que es fundamental que es distinto a, al contexto de Vicky porque Vicky cuando empieza a trabajar en los 70 prácticamente no tiene interlocución, y de hecho, es muy interesante de hecho, es muy interesante, pensando en la recepción, justamente porque hay una crítica que, en prensa que se publica en los años 80 eh, que comenta, es de los pocos comentarios escritos que existe sobre, lo, sobre la obra de Victoria Cabezas donde él justamente eh, dice que la obra de Vicky que se refiere a los desnudos solarizados que tenemos en la otra casa es un síntoma del mal estado de la fotografía en el país, ¿no? básicamente dice eso. Entonces es muy interesante, ¿no? porque es, bueno, el comentarista es un hombre y él claramente está incomodado en relación a estas imágenes muy afirmativas de, de, de Victoria con esos desnudos, con esos autorretratos. Pero entonces claro me pongo a pensar qué es lo que implica, ¿no? este, por un lado estar acompañado y por otro lado de pronto no tener interlocutores, que me parece que fue el caso de Vicky, eh, porque a mí me sorprende, por ejemplo, que exista tan poco escrito sobre tu trabajo en general, ¿no? Entonces, ¿cómo tú, por ejemplo, sentiste, Vicky, ese, ese proceso? ¿no? De, ¿Tú echaste en falta de que hubiera interlocución crítica local eh, en los años en los cuales estabas produciendo estas series en los 70 o los 80? Ay, creo que no pensé en eso, sencillamente... Cuando se me invitaba a, a exponer mi trabajo, lo agradecía y luego me lo llevaba todo para mi casa y lo engavetaba y no realmente no esperaba más. Y yo creo que la situación fue similar para, para todos los artistas en esa, en esa época. Se escribía poco. Eh, bueno, y otra pregunta que tenía para ambas... Sí, claro, sí. por favor. Sí, yo creo que a mí me tocó un, un momento muy rico, porque eran era los 90, o sea, Centroamérica venía saliendo de, de una guerra de años, de un conflicto armado terrible, y muchas de las personas que hicieron diferencia haciendo, yo qué sé, dando espacios y oportunidades para el arte en Centroamérica eran mujeres, definitivamente. Entonces era como... como una época propicia en ese sentido, sin embargo me acuerdo que cuando, cuando estuve en el Museo Tamayo y di la conferencia, este, había un muchacho que se paró y, y me dijo, pero ¿por qué usted habla de esos temas si el feminismo ya pasó? No, era como, usted está como pasada de moda un poco, un poco en eso. Y de hecho el feminismo cuando yo empecé era como, de verdad estaba visto como, uy, está haciendo un poco de retrocesos y eso ya, ya se vio, porque estarás ¿no? con estos temas es, es, es, es muy fácil ¿no? esa, esa parte. Sí. Eh, yo quería preguntarles conectado con esto que, que tú estás diciendo sobre eh, no sé cómo plantearlo pero si ustedes sienten por ejemplo que ha habido dificultades en su, en su trayectoria ¿cuáles podrían ser esas eh, que han tenido que sortear en distintos momentos para poder mostrar eh. Es que a mí me tocó vivir la época en la cual se, todavía se cuestionaba si la fotografía era arte y yo recuerdo haber tenido que, que escribir ensayos ya, tratando de explicar por qué yo creía que, que así pero no solo eso Aquellas personas que aceptaban que era arte insistían en que era un arte diferente. Entonces teníamos la escuela de arte y fotografía. Eran cosas aparte, se, se estudiaban por aparte. Y también me tocó la época del Strange Photography. Cuando no se valía hacer las cosas que a mí me encantaba hacer experimentar con, eh, con técnicas, eh, las solarizaciones fueron eh, descalificadas. Eh, en un momento, cuando todavía era estudiante de fotografía, los profesores tuvieron que hacer este, como un consejo para ver si lo que yo estaba haciendo era válido o no y se llegó a la conclusión de que como yo era de los trópicos estaba ok <risa> cuando, cuando, cuando hice las primeras fotografías no había estudiado fotografía entonces no tuve problemas Dice lo que realmente me interesó lo que pasó conmigo es primero tuve la, la carrera de grabado luego años después fui a estudiar fotografía y ahí es donde surgieron los problemas, porque en la carrera de fotografía había reglas cuando lo hacías como, como artista eh, tenía las vientas sueltas y también aquí se me criticó mucho por la por la fotografía manipulada acabo de recordar otro, no sé si estará por ahí Jorge Alman, pero Jorge Alman me dio duro <risa> por haber hecho uso de las este, de los plateados selectivos ¿qué dijo? ¿Ah? ¿qué dijo? <risa> voy, a, voy a buscar el artículo para no citarlo inadecuadamente <risa> Como te digo, es raro porque yo nunca pensé si había inconvenientes o no, era hacer. Era Pero sí, yo, tra yo siempre trabajo con procesos que incumben de alguna forma eh, dolor, enfermedad o muerte, ¿verdad? Entonces, si bien eso se podría pensar como, como un proceso difícil, yo siempre he visto digamos mi trabajo como, como un privilegio y como un deber. Entonces, a pesar de que trabajo con esos temas, nunca, nunca o sea, para mí era un privilegio, hablar, decir, contestar, visibilizar. Entonces, nunca pensé como en un problema, siempre pensé. Ah, sí, sí, fue censura. Este, fue censura. En dos ocasiones, solo conoces una. Este, en, A la primer Bienal de Cuenca, que fui hace muchos, muchos años, no sé qué fueron, de hecho fueron las sentencias de muerte, era Bienal de Pintura. Pero a mí me dijeron, puede ir un trabajo bidimensional. Ese término les sonó como más amplio que Pintura, ¿verdad? Entonces dije, las sentencias son bidimensionales. Pero cuando llegaron allá las querían descalificar porque, porque eran un Entonces esa fue el, como la primera, la primera ocasión. Y la segunda fue una invitación. Eh, yo he estado en la Bienal de La Habana dos veces. En la segunda vez que me invitaron, este, yo hice este trabajo que, que trataba de... La primera vez que fui... Fui al Museo de la Revolución, que es donde está así como toda esta parafernalia de Fidel, desde la taza en que tomó café en Plagalilón hasta, la, hasta las medias que se puso y no sé qué. Y hay una puerta blanca que, que está entre todas estas cosas que dice Fidel y está escrito con sangre y que se ve que fue escrito con el dedo. Entonces esa puerta quedó como un poco íntimo. En, en mi memoria y a la hora de, de invitarme a, a, a participar entonces yo dije bueno voy a trabajar con es, esta puerta que vi pero voy a poner de estos textos míos de estas máximas que yo uso que la belleza es cosa de o muerte o la no sé es, estas cosas y que además no, tal vez que no tienen ninguna relación con nada heroico verdad entonces yo empecé por ahí luego le pedía a Clara que escribiera un texto que acompañara las, las puertas y resulta que esta puerta la hizo un muchacho muy joven antes de morir con su propia sangre y Nicolás Guillén, un poeta el cubano, escribió sobre este evento como un evento casi como virulento o como enfermizo que, que hacía que toda esta cosa de la heroica de la revolución se propagara entonces eh, ya había un antecedente para esta puerta que era muy fuerte para ellos entonces me pidieron que, que cambiara de obra y que quitara el texto de Clara obviamente ni iba a cambiar de obra ni a quitar el texto de Clara entonces eh, me censuraron. Eh, Vicky, ya que me mencionaste hace un momento el planteo selectivo no quería que se me pase porque hay algo que es eh, para mí es extraordinario tu trabajo y tiene que ver con la experimentación técnica que tú has desarrollado a lo largo del tiempo eh, para mí por ejemplo es muy eh, sugestivo el hecho de que tú utilizaras modelos masculinos en tus fotografías de inicio de los 70 porque yo me acuerdo que cuando estuve trabajando en eh, colaborando con el proyecto de Radical Women eh, con las curadoras, con Andrea y Cecilia nos dimos cuenta que en realidad era muy atípico que las mujeres utilicen hombres en los 70, era más bien era como invertir en la relación de poder, porque era más bien el hombre quien utilizaba a las mujeres para sus acciones o imágenes. Y tú utilizas este cuerpo masculino de una manera muy paródica, y creo que el humor es clave en esa serie tuya, es como un elemento fabuloso, porque hace que la crítica eh, entre, entre, como que se deslice, ¿no? Eh, y no deja de ser este, potente. Eh, y yo creo que justamente la manera en la cual tú utilizas el cuerpo masculino tiene que ver con este cuestionamiento de la, de la economía de lo masculino que para mí es muy interesante pero más allá incluso del uso de este cuerpo masculino la forma en la cual eh, de, desarrollas técnicas eh, como el, el, la goma micromatada, el solarizado y el plateado selectivo por el cual tienes este, la patente entonces quería que nos cuentes un poco cómo fue ese proceso de desarrollar y que además que te dieran la patente. Yo vi el documento oficial de la patente, es impresionante porque además está lleno de fórmulas químicas donde Vicky elabora y sustenta por qué este procedimiento técnico de, de revelado es una innovación total. Ay, como no anécdota, le cuento que um, yo traté de que la Unidad de Transferencia de Tecnología de la Universidad de Costa Rica eh, acogiera mi proyecto después de intercambio de correspondencia y de, y de muchas conversaciones recibí una carta que debería poner por ahí en un marco en el cual se me ha informado los señores de la Unidad de Transferencia de Tecnología que eso no podía ser patentado, que era un proceso artístico y muy despuesta muy su justificación. Entonces tuve que de pura casualidad conocí a un abogado de patentes de los Estados Unidos y él me, me dio en el proceso. Um, aclaro que ya no tengo la patente porque sale bastante caro mantenerla la. Este, la, la dejé de lado pero por lo menos tengo la satisfacción de haber quedado como la, como la autora del, del proceso y pues en cuanto a las experimentaciones técnicas es que yo, yo nací alquimista a mí, me, a mí si hay algo que me sube la adrenalina son los retos técnicos entonces el, el ver cómo funcionan las cosas por qué funcionan y qué tal si hago esto me, me apasiona ah, es, es demasiado divertido es trabajo pero es demasiado divertido para mí bueno, nos quedan solo 10, 15 eh, minutos antes de invitarlos a todos a ver la muestra y no quiero monopolizar el micrófono más quería saber si hay preguntas para, para Vicky para Priscila sobre alguna de las eh, bueno, sobre lo que nos estaban contando o de pronto sobre las obras que si es que pudieron visitar las salas eh, si hay inquietudes no lo sé yo voy a dejar abierto el micrófono si no yo sigo preguntando pero yo quiero dejar abierto el micrófono Antes que se me pasen. Yo le dije, 40 segundos. Eh, hay otra serie, Vicky, eh, que estamos mostrando, que me parece muy, muy potente también, eh, en la cual incorporas tu cuerpo. Es también eh, una serie sobre la cual tú has elaborado distintas variantes, y es la serie de mujeres, gatos y televisores, eh, de inicio de los 80 en la cual tú haces eh, registros eh, largos, fotografía larga, luego haces intervención a mano, pintas ¿no? las copias, etc. Quería que nos cuentes un poco sobre cómo fue esa, esa exposición, cómo fue el proceso de trabajar eh, esa serie, que además entiendo que se mostró en México también, ¿correcto? Sí, ese fue el resultado de lo que se llamó una investigación dirigida que, dirigida no, como nada, porque nadie me, me pudo ayudar con el proceso, fue otra vez um, una investigación que me llevó al, al, este, a los procesos finales tal vez como les cuento que cada una de esas exposiciones duraba, para los que son fotógrafos, entre dos y tres horas. Sentada en el piso, haciendo mascarillas, con los, con los codos apoyados en, en una mesa, en el suelo, lo que, lo que eh, pudiera, porque la emulsión que estuve eh, fabricando era, era muy poco sensible y ya no había manera para mí de, de incrementar la, la sensibilidad. Ahora, ¿me ¿estás preguntando sobre la técnica o sobre el tema? Sobre el concepto y el proceso. Ahí hay un paralelo entre las imágenes y la técnica, en el sentido de que tal vez puedo decirte lo que había era un control descontrolado. Muchas cosas estaban eh, fríamente calculadas, otras estaban eh, programadas para hacer sorpresa, por ejemplo, yo era la moderna, estaba fotografiando a mi gato y, la, lo, y también a un televisor y lo que estuviera ocurriendo en, en esas tres partes de la imagen estaba totalmente fuera de mi control. Al, al gato yo lo ponía donde lo quería para que no se fuera tenía que darle un pedacito de queso justo en el momento en que terminara de comer el queso entonces había que aprovechar para tomar la foto antes de que se fuera yo empezaba a brincar y lo que saliera en la televisión salía no no tenía eh, video, eh, video grabadora y entonces para tratar de que no cambiara demasiado la imagen del televisor, me eh, hice uso de las telenovelas que normalmente tienen personas que se mueven eh, muy lentamente. Pero yo siempre revelaba ese mismo día. Es que era una emoción porque yo no sabía que yo, yo sabía dónde estaba el televisor, dónde estaba el gato, sabía que yo estaba pegando brincos pero que iban a salir al final que era demasiado emocionante, no me podía acostar hasta que revelara e hiciera los contactos para ver, entonces parte, parte estuvo muy controlado y parte eh, se lo debo al, al azar y bueno, el tema tiene que ver con, también con mi experiencia en Nueva York cuando empecé cuando llegué, me dijeron como a todo el mundo al Street Photography, a las calles, a la fotografía de Nueva York. Eso era lo que se esperaba de un fotógrafo en aquella época. Y me di cuenta que esa no era yo. Esa no era yo. ¿Quién era yo? Yo era la, la personita que vivía en ese apartamentito con ese gatito y, y ese televisor ese era mi refugio mientras yo estaba en la Ciudad de Nueva York entonces fue mi vida lo no no que, lo que y era ratón, no ratón, era ratón, no ratón ¿Por qué ratón, ¿Qué queso ah, un día se enfermó, fue tan larga fue tan larga la sesión de fotos que me hacía que comió tanto queso y ese gato llegó a acostumbrarse a posicionarse en la dirección la que, eh, a, la, a la que se dirigían las lámparas fotográficas. Cuando regresé a Costa Rica, mi hermano me, me pidió prestadas un día mis lámparas fotográficas, ya las llevó. Al rato llega una, una llamada telefónica. Y me dice, ¿podría por favor sacar a su gato de mis fotos? Porque él sabía que si las lámparas se habían cerrado para ellas estarían en encendidas de alguna manera, eh, debía estar ahí nacido. Entonces se había ido a la, a la casa de mi hermana a, a modelar también. Eh, Priscila, yo quería preguntarte eh, por, por los materiales, porque siento que en tu trabajo a lo largo del tiempo hay como una recurrencia de de elementos, ¿no? por ejemplo, tenemos ahorita la serie de instrumentos de medición que utiliza mármol y el mármol aparece en muchas otras obras tuyas es, que son lápidas, pero también hay una, hay una serie de materiales con las cuales yo me pregunto si tienes una especie de relación afectiva con el material Entonces quería preguntarte por eso Sí, yo trabajo con, con lo que conozco con, y lo que conozco tiene que ver con, con lo femenino tiene que ver con lo doméstico tiene que ver con lo que yo sé hacer, tiene que ver con bordar, tiene que ver con coser, o tiene que ver con, con cosas que, que, que me son cercanas y conocidas y, y, y que de alguna manera bueno al final se transforman en lo no cercano, en lo no conocido y no, se trastoca un poco. Y, y con el mármol, con el mármol tengo este, es, es una fascinación primero comencé porque era como un material tan usado dentro de la historia del arte y entonces yo quería hacerlo diferente, yo quería usarlo de otra forma, entonces empecé a hacer los insultos y cosas así, boomerang. los boomerangs con insultos, pero, pero yo creo que la fascinación mía con el mármol es que lo que escribo en mármol se convierte en un epitafio, entonces es, es como algo que me atrae muchísimo de trabajar ha servido mucho dentro, de mi, lenguaje, dentro de mi lenguaje y hay otro conjunto de obras que para mí también es fascinante por, por la manera en la cual aparece en distintos momentos y tiene que ver con la, la forma en la cual investigas la cultura deportiva creo que desde tus primeras obras, que son estas canchas de fútbol, una de ellas la tenemos en la otra casa una, una pieza que Priscila produjo en el 94, donde pintó eh, peleadoras de lucha libre y futbolistas sobre una, sobre una pieza grande de terciopelo que ya eh, pinta como si fuera una cancha de fútbol pero, pero luego has hecho pelotas de fútbol, has hecho dibujos de monumentos has hecho canchas de fútbol literalmente en el espacio entonces, digamos, ¿cómo es que llega esta esta, esta fascinación por lo deportivo en tu trabajo? creo que un poco como por visibilizar algo y, y yo pienso que, que por ejemplo, un campo de fútbol es un campo totalmente masculino ¿no? es un campo violento de alguna forma entonces esa parte esa parte era, era, era como algo que, que, que me llamaba mucho la atención también el fútbol como, como, como este evento que, hay, que, que mueve masas que lleva el honor patrio en, en, en, en, cuando, cuando se da, ¿no? esta parte también es, es increíble, lo que se puede dar en un estadio como durante la dictadura en Chile o lo que pasa cuando en Guatemala se sobrevenden en entradas y la gente entra por la, fuerza, eh, por la puerta y hay 80 muertos incluyendo mujeres y niños entonces toda esta, toda esta parte del de juego violento, de lo que es permisivo dentro de, del juego ¿no? es casi como, hay lugares que son muy permisivos, el arte es un lugar permisivo el juego es un lugar permisivo, la guerra es un lugar permisivo también. ¿no? Esta, este lugar es que en los que se pueden dar cosas que no se dan en, en, en, en, en, en, en un lugar de, normal. Así es decir, ¿no? Entonces yo creo que esto es un poco muy fascinante. Bueno, vuelvo a preguntar si hay comentarios o preguntas y interrogantes para la oficial, si es la última vez que lo voy a... <risa> Ya estamos. Hablen ahora, calle el su <risa> A ver, aquí tenemos una pregunta. ¿Eh, ¿Le podemos pasar el micro? Eh, de repente yo me paso. Eh, mi pregunta es para ti. ¿Tú sabías eh, el hilo que las unían ellas dos antes de empezar a trabajar o lo descubriste Proceso. Eh, yo sabía que quería trabajar con las dos yo de hecho inicialmente había pensado en hacer muestras individuales de cada una de ellas pero luego que fui como sumergiéndome en el trabajo de cada una, empecé a encontrar eh, vínculos ¿no? que para mí eran como muy sugestivos y que me hicieron pensar que había que podría ser como muy productivo ponerlas en diálogo luego conversando con artistas más jóvenes mujeres sobre todo percibí de que... creo que fue Stephanie Willow no sé si Stephanie está por ahí, creo que me dijo en algún momento el año pasado de que ella había conocido a Priscila hace, hace muy poco tiempo y que no había conocido a Victoria durante... o sea, hasta hace muy poquito tiempo, entonces... me parecía que poner a conversar el trabajo de Victoria y Priscila implicaba ponerla a conversar con una generación nueva y poder establecer conexiones entre generaciones de artistas mujeres que creo que merecen conocer el trabajo y además porque creo que hay mucha resonancia, eh, creo que el nivel de actualidad eh, es impresionante, o sea, tú vas a ver las, las obras y a menos que veas el año de producción, no te imaginas que fueron hechas en los 70, o sea, el nivel de, de riesgo ¿no? eh, que ellas desarrollan es impresionante. Entonces, eh, me parece a mí en general importante como curador poner a dialogar distintas generaciones y distintos tiempos y reclamar su actualidad ¿no? profunda. Entonces creo que eso es un poco... ¿sí? Una otra pregunta... Ah, sí, a ver, ¿dónde? Yo. Sí. Ah, vale, a ver, aquí está Mimi, escondida en la esquina. Hola, sí. vale. sea, pero más que una pregunta es como... Es un comentario, pero más que un comentario es un agradecimiento a ambas, porque la verdad es que, bueno, Vicky, como mi profesora, pero también como artista, y Priscila también son referentes que desde que yo fui, eh, antes de ser estudiante, admiré mucho, ¿verdad? Y ya cuando era estudiante, muchísimo más, y cuando las conocí en persona, este, aún más. Entonces, este eso que dice Miguel es. Es muy cierto, o sea la relevancia nunca se ha perdido, eh, solo ha aumentado. Eh, la admiración, el orgullo, también como colega ha sido algo que ha ido encreciendo desde que tengo memoria. Y también eh, agradecerle a Miguel y a Turética por esta muestra porque creo que a pesar que yo creo que era como, son de esas cosas que uno dice como no se había hecho antes. Este, yo creo que es algo muy necesario muy relevante y, y es increíble yo estoy muy emocionada de, de estar aquí, muchas gracias a ambas porque sin ustedes por lo menos desde mi experiencia personal yo no sería la misma artista muchísimas gracias, gracias. gracias y yo creo que si hay algo importante en lo que uno hace, aparte de la importancia que uno cree que tiene, es como allanar el camino para la, para la gente que, que también viene después, porque yo creo que el arte es como una serie de aportaciones y, y, y, eso, y eso es como inevitable y es lindo y es eficaz, entonces gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. <risa> Último. Bueno, ahí hay una. ¿A Lucha? Okay. Buenas, buenas noches. Dos. Mi pregunta para los artistas y también para Miguel sería: para los dos nuevos, los que hace 10 años empezaron a arte, pero por motivos de situaciones diferentes de la vida, tuvieron que dejarlo, abogado otra vez, regresan 10 años después. ¿Cuál sería una recomendación para darse a conocer desde, desde inicios? O mejor dicho, eh, para hacer toda la pregunta. ¿Cuál sería la recomendación para alguien que apenas empieza en, en cero? ¿Cuál sería lo más recomendable para empezar? Pues yo creo que digamos, el ejemplo de, de, de Vicky y Priscila es como, eh, muy elocuente. ¿no? Eh, creo que ellas han producido con pasión y con deseo y han respondido a las urgencias que sentían como personas. Era una respuesta a una realidad inmediata sea el espacio que ellas habitaban ¿no? sea eh, las sensaciones que, se, que experimentaban en la calle ¿no? sean sus eh, preocupaciones externas en fin, es una, es una obra que está cargada de deseo y de rabia y de, ¿no? de urgencia entonces creo que mi recomendación personal sería justamente eh, responder ¿no? ante, esas, eh, ante esas sensaciones ¿no? eh, yo creo que hay algo muy importante por ejemplo, en mi caso yo trabajo con cosas íntimas lo íntimo viene de, de lo más profundo, ¿no? Uno podría decir que, que viene del origen, de lo que te hace diferente a los demás. Entonces, trabaja un poco con eso. También, como dije al principio, este, yo creo que el artista tiene un deber y un privilegio de, de hacer algo con lo, que, con lo que es, ¿no? Entonces, un poco Con amigos. Realmente creo que no hay más que decir. En, en mi caso, siempre hay un elemento auto, autobiográfico, aunque no esté uh, muy visible. Pero si algo no me importa, para que lo voy a trabajar como tema. Bueno, creo que eh, a menos que haya una pregunta última pero siendo a las 8 eh, quería eh, agradecer a Vicky Piscila por el trabajo extraordinario que nos reúne esta noche y que por favor damos un gran aplauso por eso